Es un gusto saludarles y darles la bienvenida. Claxo. Estamos en la primera emisión de Info Infoclaxo TV en vivo. Consigna que resume un poco o que condensa el contenido generacional de muchas de estas movilizaciones presentan un panorama bien amplio de lo que se está pensando sí. en nuestra región, en las ciencias sociales. Construir nuevas narrativas para poder hacer frente a esa batalla que es política, pero que fundamentalmente es cultural. Si no cumplimos con las leyes de la naturaleza, la naturaleza nos extingue. Estamos en un proceso de suicidio colectivo. Y el capitalismo es el factor fundamental de ese suicidio. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en un nuevo Infoclaxo, la edición número 5. 60, me encantan las ediciones con número redondo, las 60, hoy miércoles 29 de septiembre de 2021. Bueno, vamos a tener un programa muy especial y ustedes saben que nos gusta celebrar también la posibilidad de estos números redondos porque implica que durante 60 emisiones estuvimos al aire con el Infoclaxo, que son cientos de entrevistas, cientos de reflexiones valiosas, cientos de miradas con profundidad que nos permiten saber dónde pararnos, de qué lugar queremos estar, eh, desde dónde queremos mirar el mundo en el cual estamos viviendo. Claramente, desde América Latina y el Caribe, desde nuestra América. Por eso hoy vamos a tener un programa con la columna de Karina Batiani. Ahora, en unos minutos nomás, vamos a ver con qué reflexión va a estar llevando adelante el programa del día de hoy. Después estaremos hablando con Leandro Morgenfeld. Después estaremos hablando con Leandro Morgenfeld. Ustedes saben, eh, él es eh, un especialista con respecto a Estados Unidos, investigador de la Universidad de Buenos Aires, del de Argentina, pero también co-coordinador del grupo de trabajo de Claxo Estudios sobre Estados Unidos. Y miren si hay cosas para hablar sobre los Estados Unidos. ¿Qué pasó en Afganistán? ¿Qué pasa? con su visión hacia la Latinoamérica, qué pasa con la última cumbre de la CELAC y el posicionamiento eh, con respecto a la OEA, eh, cómo se está parando Estados Unidos con respecto a Cuba, bueno, todos esos temas va a estar profundizando Leandro Morgenfeld en un ratito, y también... Estaremos presentando al grupo de trabajo Ecología Política desde el Sur, Ivy Ayala. Eh, vamos a estar hablando con tres de sus investigadoras e investigadores para que nos cuenten de qué se trata este grupo y tener una mirada sobre la lógica de la ecología política. ¿De qué se trata? ¿Por dónde va? Bueno, nos van a dar seguramente muchos detalles importantes. También estaremos recibiendo a Nicolás Arata, director de formación de Claxo. Bueno, ¿de qué estará hablando en el día de hoy? También nos dará algunas pistas en unos instantes, nomás con su columna habitual cada 15 días aquí en el InfoClaxo. Y obviamente, a no perderse el final, que estaremos presentando novedades sobre la novena conferencia de Claxo a realizarse en junio del 2022. Vamos a estar presentando nuevos ejes. Me encantaría leerlos y leerlas. ¿Desde dónde están? Eh, ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se suman al debate? ¿Desde dónde están viendo el InfoClaxo del día de hoy? Están desde México, están desde Colombia, están desde Haití, eh, están desde El Salvador o están desde Montevideo, Uruguay. ¿Desde qué lugar nos están leyendo, nos están viendo, están participando? Nos encantaría entonces que nos cuenten y nosotros vamos a ir pasando cada uno de los mensajes. Pero dejamos de presentar porque esta emisión, esta emisión número 60 del Infoclaxo, tiene mucho y mucho para recorrer, así que separamos. Y ya comenzamos con la columna de Karina Batiani. Continuamos en el Info Claxo. Ustedes saben, semana a semana este, tenemos la posibilidad de ir reflexionando sobre diferentes tem temáticas en profundidad, ir avanzando sobre algunas cuestiones en, en, este, en este mapa de las tramas de las desigualdades. Y no nombro este título eh, porque sí, sino porque retomo eh, lo que dice la novena conferencia de Claxo a realizarse en junio del 2022. Y de esta manera le damos la bienvenida a Karina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxo, que eh, miércoles tras miércoles nos ayuda a reflexionar sobre estas cuestiones. Veremos qué es lo que tiene eh, previsto para este miércoles. Karina, bienvenida y muchas gracias nuevamente por estar aquí en el Info Claxo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, saludarte. Bueno, sí, vamos a seguir recorriendo esas tramas de las desigualdades, saberes, luchas, transformaciones, que nos reunirán, como tú bien has dicho y repetimos siempre en este espacio, en junio, en nuestra novena conferencia allá en la UNAM, en Ciudad de México. Para eso te propongo hoy, si te parece bien, eh, seguir recorriendo... Algunos de los ejes, no nos va a dar el tiempo de recorrerlos todos porque son muchos, pero algunos de los ejes eh, sustantivos que tendrá nuestra conferencia y hoy concretamente y por algunas discusiones que están en estos días eh, en la prensa, en los distintos países... ...de nuestra región latinoamericana y caribeña... ...te propongo retomar el, el papel o la discusión sobre el papel del Estado... ...la sociedad, las políticas públicas, el bienestar, la protección social, ¿verdad? Empecemos entonces, si te parece, recordando lo que es eh, la magnitud de la crisis... ...que estamos viviendo aún en Latinoamérica y el Caribe crisis obviamente agravada por toda la situación de, de pandemia, que ha reabierto algunos debates justamente sobre este rol del Estado, de la política en general y de las políticas públicas en particular. Estamos en tránsito hacia sociedades que seguramente y ojalá en un futuro corto o de mediano plazo tendrán que plantearse nuevamente esta discusión del papel del Estado en eh, nuestros eh, países, ¿verdad? Sabemos muy bien que el modelo económico actual ha generado una profunda desigualdad, como decimos siempre, nuestra región es la más desigual eh, del planeta, ¿verdad? Con una concentración eh, profunda de la riqueza, y donde el acceso a las prestaciones sociales, a la protección social, en términos amplios, en términos generales, sigue siendo todavía un privilegio, ¿verdad? Un privilegio porque no contamos en América Latina y el Caribe con un sistema de bienestar o con un estado de bienestar universal. Ya antes de la pandemia esto era un problema, un problema eh, importante en nuestra región, pero hoy se ha, se ha vuelto casi que un elemento de supervivencia y por eso tenemos que repensar en el corto plazo las políticas económicas, las políticas eh, sociales y laborales para poder efectivamente avanzar en el cumplimiento de los derechos eh, sociales, de los derechos económicos de nuestra población y también para pensar y reorientar los modelos de desarrollo social en la región. Eh, es así que aparece, por ejemplo, la discusión sobre los bienes que consideramos esenciales, los bienes públicos, los bienes comunes, ¿verdad?, como una condición necesaria para la existencia de la ciudadanía democrática eh, en nuestra región, ciudadanía democrática, que además permita trabajar hacia un horizonte de igualdad, y un horizonte de dignidad para todas las personas en nuestra región. Eh, sabemos, porque lo hemos dicho en otros espacios aquí en Infoclaxo, que América Latina y el Caribe tiene, por ejemplo, un 53% tenía, ¿verdad? Antes de la pandemia, y esto va a continuar creciendo, un 53% de informalidad. De informalidad quiere decir eh, ausencia de seguridad social, ausencia de seguridad en los ingresos, ausencia de protección social, de informalidad entonces en el empleo, en la situación eh, económica, por tanto, de eh, los y las personas que habitan América Latina y el Caribe. Recordemos también que solo en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, los y las trabajadoras del sector formal, por cierto, tienen seguro de desempleo o tenían un seguro de desempleo en los datos correspondientes eh, a 2019. A esto tenemos que agregarle lo que quedó muy evidente durante estos casi dos años de, de pandemia, que es el colapso de los sistemas de salud, ¿verdad? Que puso eh, en riesgo la vida de muchos eh, latinoamericanos y latinoamericanas eh, durante esta situación tan crítica desde el punto de vista eh, sanitario. Además, recordemos también, sumando la informalidad, sumando la salud, ¿verdad? que de acuerdo a las cifras de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hay cien, casi 130 millones de mujeres que trabajan de manera informal en América Latina y el Caribe, como dije antes, eso quiere decir eh, inestabilidad laboral, bajos ingresos, falta de mecanismos de protección eh, esenciales en una crisis como la que estamos atravesando. Ciento, casi 130 millones, que es prácticamente una de cada dos mujeres en nuestra región. ¿sí? Eh, además, si desagregamos, si según los países, hay países donde esta situación es todavía mucho más grave como por ejemplo Guatemala y Perú, donde más del 80% de las mujeres tienen empleos informales sin ninguna cobertura social o eh, de protección de la legislación laboral. Entonces, ¿por qué traigo de nuevo todas estas cifras que ya hemos manejado? Por cierto, aquí en Infoclaxo es porque una vez más se ponen de manifiesto las consecuencias que tiene para la vida, para la vida de todos y de todas, la mercantilización de lo público, la mercantilización de lo común, de eso, que antes nombraba como los bienes esenciales, ¿verdad? Para garantizar la condición de ciudadanía y la condición de ciudadanía democrática en nuestros, pa en nuestros países. Eh, esta situación nos está dejando claro, además, esta situación de pandemia, que lo que muchos afirmaban de que, bueno, los estados están muertos o no son necesarios, o lo que llegan a plantear algunos discursos eh, políticos, ¿verdad? El, que lo mejor sería que el Estado desapareciera. Recordemos planteos en la Argentina eh, en ocasión de las recientes elecciones. Bueno, esto nos muestra que es todo lo contrario, ¿verdad? Los estados no están muertos y, entre otras cosas, tienen el rol principal en la ejecución de políticas, de políticas públicas, que sean capaces de transformar la realidad de manera efectiva y la realidad concreta de las personas, la realidad en términos de la supervivencia, en términos de las condiciones dignas eh, de existencia para muchos y muchas en nuestra región. Y eso implica hablar efectivamente de cómo construir sistemas universales de protección, cómo cambiar el eje del mercado a las personas, cómo colocar entonces la vida y el cuidado eh, en el centro, cómo retomar la idea del Estado social, del Estado social con un papel central eh, en términos, como dije de las condiciones de vida eh, de la población en nuestra región. Entonces, tenemos eh, que volver a discutir estos temas, tenemos que volver a colocar la idea de solidaridad, de interdependencia, de bienes comunes y de bienes públicos en la discusión en eh, América Latina y el Caribe. Democracia, solidaridad, interdependencia, corresponsabilidad, son temas ¿Qué hacen entonces a esta discusión que te estoy planteando y que sin duda, bajo el eje de Estado, políticas públicas, sistema de bienestar, va a estar presente en, eh, bueno, en nuestros trabajos, en las discusiones, en el marco de nuestra próxima eh, conferencia allí en México en, en ocho meses prácticamente, ¿verdad? Eh, este es uno de los temas entonces, eh, Gustavo, que te proponía para recorrer hoy. Eh, a ver, fundamental, Karina, pensaba mientras que te escuchaba lo fundamental del planteo por algo tan básico y fuerte como la monopolización que existen de las temáticas en los grandes medios de comunicación. Que hoy no se esté hablando de estos planteos que tú hiciste con la fuerza y la contundencia. Imaginaría si uno pensase noticiosamente qué otros temas hoy deberían estar en las tapas de gran parte de los diarios de Latinoamérica que no fuesen estos los que tú hablaste recién. Pero el monopolio de las temáticas hace que sean corridos de eje. ¿Cuántas veces se está hablando de desigualdades y cuántas veces se está hablando de cualquier otra cosa y no se está poniendo en eje estos temas? ¿no? Digo, central el punto de poder ponerlo en eje y plantear que son los temas de los cuales hay que discutir hoy, ¿no? Absolutamente. Y, y los coloco, bueno, no solo porque va a ser un, uno de los ejes de nuestra próxima conferencia, sino porque también me preocupa cómo se ha desplazado rápidamente desde el comienzo de la pandemia, donde sí aparecían estos temas, eh, bueno, por, quizás por la situación de sorpresa eh, que todos y todas teníamos, estos temas se colocaban sobre la mesa y se decía, es el momento, es el momento de pensar soluciones, de construir alternativas, de pensar nuevos pactos sociales sobre la base de estos criterios que acabamos de plantear, y eso duró los primeros meses, cuando quizás todos y todas también pensábamos que era cuestión de pocos meses para salir de esa situación. Hoy, a dos años prácticamente, un año y medio para ser exacta, y todavía con una promesa de salida, porque no podemos decir que esta situación de la pandemia ha sido este, completamente superada, estos temas han salido de la discusión y, y se vuelve de manera sorpre eh, sorprendente eh, a viejas normalidades ¿Verdad? Y a viejas eh, desigualdades que ya, como dijimos, están siempre presentes en nuestra región, que de, son de carácter estructural, asumiéndolas asumiendola, como normalidades. Bueno, esto va a seguir siendo así. Bueno, no. No queremos que siga siendo así, por eso volvemos a colocar estos ejes, eh, bueno, aquí en Infoclaxo y los volvemos a colocar también eh, como un tema central eh, de nuestra próxima conferencia. Es por estas discusiones que podemos empezar a construir eh, alternativas, alternativas incluyentes, alternativas con justicia social, democráticas, en fin, con todo lo que siempre planteamos aquí en estos espacios, Gustavo. Karina, clarísimas, muchísimas gracias por, por los datos y por ayudarnos a, a reflexionar, pero en particular, remarcar, ponerlo en eje este, los temas que realmente son fundamentales en la actualidad. Eh, en una semana nos volvemos a encontrar. Absolutamente, y seguiremos también eh, mencionando algunos de estos ejes, algunos de los 34, ¿verdad?, que van a recorrer nuestra conferencia de forma tal, eh, bueno... De, ojalá entusiasmar a todos y todas para encontrarnos en ocho meses y algunos días allí en Ciudad de México, en esta que esperamos que sea una gran conferencia eh, de Claxo. Así será. Karina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxo, aquí en vivo en el Info Claxo. Nosotros eh, seguimos de la siguiente manera en este programa. Seguimos, entonces, en el Infoclaxo. Ustedes saben, recién anunciábamos eh, hace un ratito las entrevistas que vamos a tener en el día de hoy. Un tema que habitualmente venimos siguiendo con mucha profundidad y que nos permite ir teniendo eh, un poco el paso a paso de lo que va sucediendo es con respecto a Estados Unidos, sus políticas internacionales, el lugar en el que se para en el mundo. Y la verdad que la trascendencia de algunos hechos de la administración de Biden en el último tiempo ha enmarcado parte de estas cuestiones, eh, en volver a analizarlas, en tratar de entender en qué lugar está parado Estados Unidos, porque como bien sabemos, eh, los movimientos de Estados Unidos tienen repercusión muy fuerte en la región, América Latina y el Caribe, pero obviamente en otras partes del mundo. ¿Cuál es el lugar que está teniendo Estados Unidos hoy? Y ahí, Hablar con ni más ni menos que con Leandro Morgenfeld, investigador de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET de Argentina, co-coordinador del Grupo de Trabajo Estudios sobre Estados Unidos. Bueno, un habitué de, de la casa y que realmente es un placer recibirlo. Leandro, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Leandro, la verdad que siempre es un placer tenerte aquí porque con muchísima claridad nos ayudas a entender un poco la dimensión de lo que sucede con Estados Unidos. Tu análisis en general de, de, de ir siguiendo a lo largo de los años lo que va pasando. Y la verdad que en el último tiempo, bueno, hubo un cambio grande, ¿no? De la administración Trump a, a la administración de Biden. Pero inclusive, por momentos uno intenta pensar que el asalto al Capitolio fue en enero de este año. O sea, pero da la sensación que fue tanto tiempo más atrás, tantas cosas pasaron. Eh, ¿Qué cambió en estos meses con la administración de Biden? Después, si querés, vamos a Afganistán y a todos esos cambios. Pero, ¿qué cambió en estos meses? Bueno, efectivamente, no es un año largo, el 2020-2021, estamos en la pandemia todavía, estamos en una crisis económica global y estamos en Estados Unidos con un presidente que, a diferencia de lo que suele pasar en general, no logró la, la reelección, o sea que tenemos en este mismo año, en enero, el 20 de enero, asumió Biden, en el medio de una enorme crisis en Estados Unidos, creo que la última vez que hablamos hablamos de la cuádruple crisis, no solamente la crisis sanitaria, sino también económica, social, no, con todos los estallidos que, que hubo el año pasado en Estados Unidos, y la crisis política, no, ya lo venía diciendo Trump, que iba a ser la elección, digamos, más complicada de la historia, y la transición más complicada, tardó muchas semanas en, en digamos, en reconocer, cosa que nunca hizo finalmente el triunfo de Biden en las elecciones, y todo terminó con los hechos del, del que vos recordabas, del 6 de enero, con el asalto al Capitol y un enorme escándalo que no hizo sino horadar todavía más la imagen de Estados Unidos. Bueno, tenemos el 20 de enero un nuevo presidente, hay, por supuesto, muchísimos cambios en la política exterior de Estados Unidos, también hacia adentro, en cómo manejó la pandemia, eh, cuestiones económicas, bueno, muchas cosas para hablar pero nosotros siempre en el grupo de trabajo, estudios sobre Estados Unidos, tratamos de hacer un equilibrio entre las rupturas y las continuidades. General, los grandes medios, sobre todo los grandes medios globalistas, liberales, ¿no? que fueron muy críticos de la gestión de Trump, enfatizan siempre como si hubiera un parteaguas, una diferencia abismal entre las administraciones demócratas y republicanas, y nosotros matizamos eso, vemos por supuesto las diferencias, pero vemos que hay lo que se llama el gobierno permanente de Estados Unidos, las grandes corporaciones, ¿sí? los, el, lo que se llama la, la comunidad de inteligencia, que son nada menos que 16 agencias con más de 100.000 funcionarios, eh, el, el complejo militar-industrial, el Pentágono, es decir, hay un núcleo duro del poder norteamericano que establece ciertos lineamientos estratégicos que se mantienen a pesar de los matices entre demócratas y republicanos. Entonces, para, para ver la primera pregunta, hay muchas más continuidades Sí, que las rupturas que en general se suelen analizar en los análisis más eh, superficiales, y también eso ocurre con América Latina. Por supuesto, hay, hay, hay grandes diferencias. Eh, Joe Biden puso como secretario de Estado, es decir, como su canciller o su ministro de Relaciones Exteriores, a alguien que hace 20 años está vinculado a su propia figura, ¿no? De, primero en el Senado y después como vicepresidente de Obama, es decir, alguien que apuesta a la globalización, como también a la globalización liberal, como también lo hacía Obama. Eh, el primer discurso donde presentó su política exterior, Biden dijo, América volvió, o sea, estamos de vuelta, vamos a volver a apelar al multilateralismo, vamos a tratar de arreglar los vínculos con nuestros socios tradicionales, con la Unión Europea, con Japón, es decir con aquellos que había maltratado Trump. Vamos a volver a poner a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, a, digamos una serie de instituciones de las cuales Estados Unidos se había retirado, había criticado fuertemente Trump y plantea una política exterior que tiene más elementos de multilateralismo y más elementos de soft power, es decir, de poder blando, diplomáticos, que los que tenía Trump. Ahora, dicho esto, Vemos más continuidades de la que en general se, se plantea. Leandro, pensaba en relación al tema de las continuidades. En, en las últimas semanas se dio a conocer el anticipo de un libro con las declaraciones del de, eh, general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, con declaraciones que uno podría entenderlas. En el marco de la presidencia de Trump como, ah, bueno, había un sector que podía contener algún tipo de locura por parte del mandatario. ¿Por qué? Porque él anuncia de que habló con su par chino para asegurarle de que no iba a haber conflicto bélico, inclusive le habría dicho a eh, los militares bajo su órbita y poder que no reaccionen en caso de que Trump apretase el botón rojo, por ponerlo en términos fáciles de comprender, pero la realidad es que ese es un entendimiento, pero por otro lado te consulto, Alejandro, eso también es parte de esa comunidad de inteligencia que continúa a pesar de todo, ¿no? Porque vemos una comunidad de inteligencia inclusive con más poder que el presidente, más allá de que en este caso pudiésemos estar de acuerdo con que era necesario algún tipo de contención de Trump. Sí, eh, fíjate, ese libro es uno de los tantos libros que se vienen conociendo en los últimos cuatro años sobre las desaveniencias en el propio, digamos, poder ejecutivo norteamericano, en este caso, digamos, un militar que está diciendo que directamente le avisó, con lo cual ahora tiene denuncias de, digamos de, de traición, etcétera, que le avisó a su contraparte china que de ninguna manera, eh, en caso de que Trump, que tenía el, el, el botón nuclear, digamos el maletín con los códigos nucleares, iban a, a atacar a China, porque desde el 2018 desde 18, Trump venía digamos incrementando su, su, su retórica agresiva, contra China, pero sin embargo también hay que decirlo, no, más allá de todo lo que criticamos a, a, a Trump, que Trump no inició ninguna guerra, a diferencia de casi todos los presidentes anteriores, es decir, se lo acusa que podía ir una guerra con China, pero esto era parte de la estrategia más económica, si se quiere, de negociación de las diferencias y la disputa geopolítica, geoeconómica y geoestratégica que queda ahí con que hay con China, ¿no? Bueno, este es un elemento también, digamos, que hay que, que tener en cuenta y parte de las continuidades. Fíjate vos que el, el, el, la, la política dura con China sigue, más allá de los discursos con la administración Biden, estos días también se acaba de conocer un acuerdo militar que hicieron Estados Unidos, el Reino Unido, Gran Bretaña y Australia, sobre todo para proveer de capacidad de submarinos nucleares a Australia, y esto tiene... Dos destinatarios, que son los que se enojaron enormemente en los últimos días de, de septiembre. Uno es China, es decir, esto contribuye a la remilitarización del de, eh, Pacífico y la zona de Asia-Pacífico, es decir, contener a China, por eso China puso el grito en el cielo con, con este acuerdo militar. Y la segunda es la Unión Europea, es decir, fíjense que Biden dijo que iba a recomponer ese vínculo y quien salió a criticar enormemente al gobierno norteamericano, Nada menos que el gobierno francés a través de su canciller, el canciller de Macron, que dijo esto es pura continuidad de Trump, parecen lo mismo, dijo. Entre otras cosas, además de las cuestiones geopolíticas, donde queda desdibujada la Unión Europea y Estados Unidos prioriza el eje angloamericano con eh, el Reino Unido y ahora con Australia, pierde un contrato de 90 mil millones de dólares porque esos submarinos nucleares se los iba a vender Francia a Australia, o sea, elementos de... Los intereses materiales que siempre están en juego, sobre todo con las, el comercio de armamentos, pero también geopolíticos. Si vamos a América Latina, también vemos que eh, Biden decía que había que recuperar una, el multilateralismo, recuperar la instancia de recomponer los vínculos con la región. Sin embargo, no pudo concretar la esperada cumbre de las Américas que se iba a realizar en el mes de abril. Obviamente por la pandemia, él dijo, la quiero hacer presencial. El Departamento de Estado en principio ahora la anunció para febrero de, del año que viene, pero todavía no hay certezas de dónde se va a hacer y cuál va a ser el, el contenido. Y lo otro que se esperaba es que iba a haber una política de relajamiento de las tensiones con Cuba, es decir, el gobierno de Obama en su segundo mandato había normalizado las relaciones diplomáticas, había levantado parte de las restricciones del bloqueo. Trump dio marcha atrás por presión de Marco Rubio, del senador ultraconservador de la Florida, que es quien digitó la política de Trump hacia América Latina. Y se esperaba o algunos esperaban que Biden tuviera una política más de entendimiento nuevamente con Cuba. Sin embargo, a partir de las protestas de julio, endureció la retórica contra Cuba. Es decir, el estado de la Florida, ganar el estado de la Florida el año que viene, desde el punto de vista electoral, sigue siendo clave. Entonces, Biden no se quiere mostrar débil eh, con, eh, con Cuba. sí. Y lo segundo es que incrementó aún más las sanciones contra Cuba en el medio de la pandemia, de lo que eso significa, una acción ya criminal el bloqueo que hace más de 60 años ataca a Cuba, pero además incrementó las sanciones. Es decir, que no hay en el tema Cuba una, una, una vuelta, ni siquiera a lo que había hecho Obama cuando Joe Biden era su vicepresidente. En estos días, el 13 de septiembre, además, por fin consiguió que el Senado de Estados Unidos ratifique a Brian Nichols como el subsecretario de Estados para asuntos occidentales, dicho de una manera más fácil, es la figura del Departamento de Estado, abajo del secretario de Estado, que es el que traza la política hacia la región, es decir, pasó varios meses sin tener este funcionario clave, o en este caso porque no fue ratificado por el Senado, pero si uno mira quién es ese funcionario y sus antecedentes, es un demócrata que parece mucho más un republicano que un demócrata. Que tiene un pésimo antecedente durante muchas décadas en acciones injerencistas en México, en Perú, en Colombia, en El Salvador y en otros países de la región. O sea, ponen un tipo duro, el único presidente que lo saludó, ¿sí? ni siquiera los gobiernos más alineados con Estados Unidos lo saludaron, lo saludó solamente Almagro, Luis Almagro de la OEA, ¿no? que casi figura, digamos, acciona como un títere de Estados Unidos, muy repudiado en la región y hace pocos días tuvimos la sexta cumbre de jefes y jefas de Estado y de gobierno de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es decir, los 33 países de América, todos menos Estados Unidos y Canadá, o sea, la OEA sin Estados Unidos y Canadá, donde quien fue anfitrión, el gobierno de AMLO, planteó hace varios días y se discutió en esta reunión la posibilidad de enfatizar o profundizar la integración latinoamericana, crear otra organización, dejar de lado la OEA, que en los últimos años, sobre todo con eh, la Secretaría General de Luis Almagro, y recordemos el golpe, eh, el apoyo que hizo la OEA al golpe de Estado en Bolivia en el 2019, dejar esa institución propia de la Guerra Fría creada en 1948 y retomar el vínculo latinoamericano, diversificar los vínculos externos, es decir, desde ahí construir el vínculo con Estados Unidos, pero también con China, si era el, el, eh, el, el presidente de China saludó a la cumbre de la, de la CELAC, entonces vemos en un mundo que sigue fuertemente en disputa, no bajó la tensión, pese a lo que decía Biden, entre Estados Unidos y China. Estamos en un mundo mucho más multipolar que el que teníamos hace 10 o 15 años. América Latina tiene una oportunidad en un momento que también hay que decirlo con mucha diversidad política e ideológica, como bien se expresó en, la, en esta cumbre que mencionaba de la CELAC, donde hubo cruces muy importantes entre uno de los presidentes presentes. Eh, Leandro, en ese sentido, eh, vos nombraste la, la cumbre de la CELAC y lo importante que fue en ese marco, digo, en donde se jugaban varias cosas eh, en paralelo. Una de estas, porque inclusive hubo de los representantes mexicanos de la, de la presidencia pro tempore de la CELAC, comentarios muy fuertes con respecto a la OEA, este, de, de la utilidad o no, de, de los efectos negativos en la región. Digo, ¿entendés que igualmente hay una posición conjunta con Estados Unidos también de darle importancia a la CELAC o, o no? Digo, Estados Unidos sigue manteniéndose atrás de la lógica de la OEA como el organismo de intervención en la región. Absolutamente. Estados Unidos quiere mantener a la OEA, es decir, la OEA, la sede principal de la OEA, queda a pocos metros de la Casa Blanca, esto ya simbólicamente es muy muy significativo. ¿Mm? Logró colocar a un a un a, un, a un, digamos una figura uruguaya, en este caso Luis Almagro, que traicionó digamos sus orígenes y el mandato que tenía y viene a tener una política absolutamente injerencista contra Venezuela, contra Bolivia, contra los gobiernos progresistas y de izquierda en general en la región. Y reaviva el debate, por eso la posición de México es muy importante, México y otros países es muy importante, porque dice potenciemos de nuevo a la CELAC, ¿sí? que estuvo eh, en los últimos años, una estuvo medio alicaída, recuperemos la UNASUR, dijo también Evo Morales, después de que el MAS volviera el año pasado al gobierno eh, en Bolivia. Hay un cambio de correlación de fuerzas en el continente importante, no solamente con las elecciones de México, de, de la Argentina en el 2019 y de... Y de, y de, por supuesto, de Bolivia el año pasado, sino también con lo que ocurrió en Chile, es decir, las protestas en Chile que derivaron en el fracaso de la constitución pinochetista. En los próximos días va a haber elecciones, hay mucha expectativa con lo que va a pasar. En Perú también, por primera vez, un gobierno eh, de izquierda encabezado por Pedro Castillo, ¿no? que después de una elección muy reñida logró llegar al, al poder. Es decir, esto debilitó al grupo de Lima, que es un grupo que se creó para atacar a a Venezuela. Hay mucha expectativa también con lo que pueden pasar el año que viene con las elecciones en Colombia y, por supuesto, con Brasil, ¿no? Donde cayó la imagen enormemente de, de Bolsonaro y hay un crecimiento de Lula después de que se anularan su, su proscripción, digamos, político-judicial del 2018 que le permitió ganar a Bolsonaro. Hoy todas las encuestas indican que Lula gana incluso en primera vuelta el año que viene. Veremos qué pasa en Brasil, que está muy convulsionado, pero esto... Eh, con idas y vueltas, porque también en Ecuador ocurrió otra cosa, en las recientes elecciones abiertas, las primarias abiertas en la Argentina, un avance de la derecha, es decir, un continente que está en disputa en un mundo que está fuertemente en disputa. Y déjame que te diga una cosa más, lo que acaba de ocurrir hace pocas semanas en Afganistán, con la derrota después de 20 años de ocupación de Estados Unidos, muestra algo que también en el grupo de trabajo Estudios sobre Estados Unidos venimos debatiendo hace mucho tiempo, que es... ¿Cómo está? Hay un proceso de declive hegemónico de Estados Unidos que hoy ya prácticamente es incuestionable. Es decir, las imágenes de Estados Unidos retirándose remitieron a la derrota en Saigón en 1975, los helicópteros abandonando la embajada norteamericana con el sí. triunfo vietnamita. Es decir, sí. esto es algo que empezó, hay que decirlo también Trump, es decir, el, claro, el acuerdo de retiro... ¿no? Claro, claro. Esto es, es un es, elemento, porque... porque es una política de continuidad de, de, de Trump con respecto a esto. Estados Unidos o Biden, la gestión Biden, no encontró otra forma de salida, digo, porque la imagen, como vos decís, fue muy fuerte, inclusive a muy pocos días de un nuevo aniversario el aniversario número 20, encima del, del atentado contra las Torres Gemelas, y lo simbólico que eso es eh, en relación a las diversas políticas posteriores que aparecieron en Estados Unidos. Entonces, digo, Biden no encontró otro camino en la salida de Afganistán, eh, digo, fue una lógica de, de fracaso compartido entre republicanos y demócratas, digo, 20 años, o la cantidad de tiempo, realmente muchos años tirados a la basura, porque uno ve el dramatismo, este, que están viviendo las mujeres en, en Afganistán, digo, algo parece como que hubiese sido un marco temporal que no pasó, y entonces, ¿cómo se entiende la dimensión de esa decisión de o no quedarse en Afganistán? Porque inclusive hasta políticamente podía llegar a ser algo, entiendo, por ahí más positivo que la salida para Biden. Bien, hay, hay varias dimensiones, efectivamente, a pesar de que Trump salió a, a, a matarlo a Biden, digamos, por el fracaso de cómo se retiró Estados Unidos, ¿sí?, el acuerdo lo firmó Trump en febrero del 2020, el acuerdo de retiro. Incluso se iba a hacer en mayo y se postergó para el primero de septiembre. Pero eh, hubo una muy mala lectura porque incluso el gobierno de Biden dijo, bueno, unos meses más o un año y medio más puede aguantar el gobierno, digamos que nosotros logramos establecer después de 20 años de ocupación y ni siquiera se llegó al primero de septiembre, cayó Kabul. Además, los talibanes recuperaron Kabul. Entonces 20 años que produjeron decenas de miles de muertos Sí, no solo en, en, en soldados norteamericanos, sino sobre todo en soldados afganos, y sobre todo en población civil, Estados Unidos eh, quedó muy desprestigiado. Es decir, Estados Unidos no puede ganar guerras hace muchísimos años. No lo logró hacer con Afganistán después de 20 años que vuelven los talibanes al poder... No lo logró hacer en Irak, que invadió en el 2003, recordarás fraguando, digamos, la CIA, cosa que después se conoció, ¿sí? pruebas inexistentes de armas, de armas químicas, etcétera, eh, a cargo del gobierno de Saddam Hussein. No logró, digamos, construir lo que ellos llaman estado, construcción de estados o de naciones, tampoco en Libia, tampoco en Siria, es decir, una serie viene acumulando una serie de fracasos militares y en una disputa geopolítica donde China está alcanzando o ya pasó en Estados Unidos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Hoy esa primacía militar que sigue estando Estados Unidos, aunque China ya tiene el segundo presupuesto militar, digamos, en, en términos globales, para simplificarlo, Estados Unidos no está pudiendo ganar las guerras que empieza. Por eso hay un repliegue, digamos, que lo hicieron los republicanos con Trump, pero también están planteando muchos demócratas, y lo está haciendo en algún sentido Biden, de Estados Unidos tiene que concentrarse en recuperar, ¿sí?, una serie de indicadores internos y de crisis internas y no ser o no seguir siendo el gendarme planetario como eh, lo hizo, digamos, desde que terminó la guerra fría este rol de autoasignado gendarme planetario. Hay un cierto consenso de que Estados Unidos no lo puede seguir sosteniendo más por sus costos económicos, por sus costos políticos y por las fracturas internas. Es una manifestación más de Afganistán de este proceso de transición hegemónica a nivel global. Y eso, para volver a nuestra región, ¿m? por supuesto, en este mundo donde ya no hay un hegemón claro como hubo, se si quiere, en los últimos 20 o 30 años, genera condiciones, genera oportunidades. Es, es decir, es necesario, pero no es suficiente para que América Latina y el Caribe se dé una política mucho más autónoma, una política que piense primero en los mecanismos de coordinación política y de integración regional, y a partir de ahí, establezca su inserción internacional y su política exterior en forma mucho menos alineada con Estados Unidos, como quería hacerlo el Grupo de Lima o la Alianza del Pacífico, y una política exterior mucho más diversificada, donde tenés actores como China, como la India, como Rusia, como la Unión Europea, que ya no está en muchas cosas, como decíamos antes, actuando, digamos, en forma totalmente subordinada a Estados Unidos y, por supuesto, Estados Unidos, es decir, una política exterior mucho más diversificada, a partir no de países individuales, como a veces quieren los gobiernos neoliberales de la región, firmar acuerdos de libre comercio, cortarse solos, como estaba queriendo hacer el Uruguay de la Calle Pou, sino tener políticas conjuntas, pensar de ahí qué venderle al mundo, cómo financiarse, qué acuerdos militares, qué acuerdos de defensa, qué acuerdos de desarrollo de infraestructura, qué acuerdos de desarrollo humano, uh -huh. qué políticas a favor de la democracia, porque ojo que con el discurso de defender la democracia, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y las minorías, cosa que se hizo ahora o se dijo también en Afganistán, en realidad Estados Unidos muchas veces encubre políticas injerencistas. ¿no? Y hay, una, hay un doble estándar. Por supuesto, a todos nos preocupa el desastre que está ocurriendo ¿sí? con las mujeres por parte de los talibanes. Pero ¿por qué Estados Unidos dice preocuparse por eso y no se preocupa por una teocracia como la de Arabia Saudita, que es su principal, digamos, comprador de armamentos y un aliado geopolítico de Estados Unidos en ese continente y donde hay un trato hacia las mujeres igual o, o, o peor o, o similar, si queremos, al que hay en, en Afganistán con los talibanes, ¿no? Es decir, Liendo. ese mecanismo de doble vara es un mecanismo que hay que tener en cuenta cuando analizamos la geopolítica eh, y las relaciones internacionales, sobre todo las grandes potencias. En ese camino, digo, y, y por último agradeciéndote enormemente por, por todo este tiempo, digo, Hace un rato nos comentabas eh, cómo cierta lógica de endurecimiento con Cuba parece estar muy ligado a la lógica de campaña electoral hacia los sectores eh, republicanos o trampistas de la Florida, sectores que en general sobre cómo es la política con Cuba votan o no a determinado candidato. Por otro lado... Recién hablabas de estas lógicas, injerencistas y supuestamente levantar la carta de los derechos humanos en un lugar y en otro olvidarse por completo. Yendo entonces a la política interna, Biden, ¿dónde queda su acuerdo con los sectores, pongámoslo así, sabrán disculpar, más progresistas dentro de los demócratas? ¿Dónde queda Bernie Sanders parado? Eh, luego del apoyo a, a Biden. ¿Hay todo un sector que ya consideran que no tienen que convencer más dentro de los que votaron demócratas en las últimas elecciones, pero que podría complicarle una futura elección si no lo tienen en cuenta y si las políticas solo están destinadas a cooptar el voto de derecha? Es, es buenísima la pregunta, ¿sí? Eh, eso es muy interesante porque uno piensa a veces que Estados Unidos es un todo y en Estados Unidos hay muchísimas tensiones políticas, hay una complejización de ese esquema bipartidista de dos partidos que casi se parecían mucho. Uno es el desplazamiento por derecha de lo que implicó la figura de Trump, que sigue siendo una figura fundamental. Es decir, el Partido Republicano no se sacó de encima a Trump después de la bestiada del Capitolio, sino que hoy Trump sigue siendo una figura que va a tallar muy fuerte el año que viene en las elecciones y en elegir los candidatos elecciones legislativas en Estados Unidos en el 2022 pero también en el otro lado, en el, en el lado del Partido Demócrata, hay enormes tensiones. Y no solo es la figura de Bernie Sanders, que es muy importante, es decir, todo el grupo de congresistas, ¿sí? de los socialistas democráticos, digamos que se referencian con la figura de Bernie Sanders, pero está Alexandre ocasio cortés y muchos otros que accedieron al Congreso, son sí fuertemente críticos, por ejemplo, de la política de Estados Unidos hacia América Latina. De hecho, muchos de ellos firmaron a partir de las protestas que, que empezaron en julio, cartas diciendo tenemos que discutir y tenemos que eliminar el bloqueo. Hasta que no eliminemos el bloqueo no podemos discutir otras cuestiones porque además eso deslegitima cualquier política de Estados Unidos hacia el resto del continente. Entonces una gran, es muy difícil en el mundo hoy en día hacer cualquier proyección o prospectiva porque... Vemos que hay una volatilidad política en cada elección, es casi imposible, incluso creer en las encuestas, es decir, ¿qué va a pasar en Estados Unidos eh, de acá a tres años que hay elecciones presidenciales? Es eh, prácticamente imposible adivinarlo, pero sí hay muchas tensiones y aparecen por primera vez fuertísimas críticas dentro del Congreso a la política de Estados Unidos, como las que planteó Bernie Sanders diciendo... Estados Unidos tiene que revisar la política que tuvo, no solo de apoyo a las dictaduras en los 70 en América Latina, sino toda la política injerencista de los años anteriores. Y en términos de eso, déjame que te pase una pequeña publicidad que tiene que ver con Claxo, por supuesto. Nuestro grupo está ahora publicando, va a salir en los primeros días de octubre, el nuevo libro que se llama, que coordinamos con, con Mariana Paricio, que es la colega de México que coordina el grupo conmigo. Coordinamos un libro en el cual participan... Eh, 35 académicos de, de la región, con prólogo a Tilio Boron, que se titula El legado de Trump en un mundo en crisis, publicado por siglo XXI México y por Claxo, va a tener su edición digital ya de libre disposición ahora en octubre y un poquito después va a estar también la edición impresa, como todas las cosas de Claxo, de libre acceso, que hacemos un balance, ¿sí? Estados Unidos hacia adentro, Estados Unidos el mundo y la parte más larga, la tercera, Estados Unidos, Estados Unidos América Latina durante los cuatro años de Trump, pero también pensando ese legado y qué rupturas y qué continuidades hay en relación con la actual administración de Biden, que era lo que me preguntabas hace un rato. Así que los invitamos al que quiera profundizar. En unos días va a estar ahí siempre en la, en la web de Claxo, y ¿sí? Disponible este nuevo libro del GT Estudios sobre Estados Unidos. Excelente, Leandro. Gracias, como siempre. La verdad que siempre es un placer tu, tu claridad y la posibilidad de, de avanzar sobre diferentes temas. El tema hablar de Estados Unidos es hablar de muchas otras regiones, de muchos otros países. Así que siempre se agradece mucho. Y en base a tu invitación, tenemos que decir que en Claxo.org, ahí pueden encontrar cada una de las páginas de cada uno de los grupos de trabajo. Entonces, ahí van a poder encontrar este material y muchos otros en claxor específicamente de este grupo de trabajo. Van a ingresar, buscan. y todo lo que el grupo de trabajo fue publicando en el último tiempo lo van a encontrar categorizado, sean audios, videos, inclusive esta nota este, también en unos días va a estar publicada ahí también eh, en la página específica del grupo de trabajo de Claxo, Estudios sobre Estados Unidos. Gracias, Leandro, por, por este encuentro y nos volvemos a encontrar seguramente pronto para que nos ayudes a seguir analizando eh, Estados Unidos y sus múltiples vertientes de, de análisis. Muchas gracias a vos, Gustavo. Te mando un, un abrazo grande y estamos en contacto. Leandro Morgenfeld estuvo aquí con nosotros en el Infoclaxo, investigador de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET de la República Argentina, co-coordinador del grupo de trabajo Claxo Estudios sobre Estados Unidos. Eh, realmente muchísima claridad para poder interpretar la complejidad que tiene esto, ¿no? Digo, son tantas vertientes y tantas variables y tantos movimientos de, de piezas que se dan a nivel mundial. Y me quedo con esto que decía Leandro también, ¿no? La dificultad de anticipar algunas cuestiones hacia futuro. Digo, es un mundo que lo comentaba en términos de volatilidad, que es tan difícil de plantear, que me parece que este libro que Leandro nos, nos contaba recién nos puede dar varias pistas, eh, por lo menos para tratar de entender lo que pasó y poder proyectar algunas cuestiones a futuro. Nosotros seguimos en el Infoclaxo y ya estamos con la próxima entrevista del día de hoy. Vamos a hablar con la gente del grupo de trabajo Ecología Política desde el Sur, Aybia Yala diré bien? Bueno, le vamos a preguntar a los protagonistas en unos segundos nomás, separamos y ya estamos en vivo con ellos. Felipe Milanés, Denis Rocco Cervat, Mina Lorena Navarro, en vivo aquí en el InfoClaxo. <música> Hablábamos recién de la posibilidad de hablar sobre ecología política desde el sur de qué se trata eh por qué lugares avanza, cuáles son las investigaciones de este grupo de trabajo. Por eso eh, vamos a hablar con tres de sus protagonistas, pues desde el año 2000 el grupo de trabajo Claxo Ecología Política desde el sur, Ayvia Yala, eh, ha venido construyendo un campo de conocimiento teórico práctico a partir del diálogo de saberes entre más de 200 académicos, investigadores y activistas de diversas disciplinas, y si en distintos países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, y una variedad de sujetos colectivos que están defendiendo sus medios de vida ante el avance de toda clase de proyectos capitalistas colonialistas y patriarcales así que le damos la bienvenida a Denise roca servat ella es profesora titular de la escuela de ciencias sociales investigadora del de grupo territorio de la universidad pontificia bolivariana eh, sede en medellín en colombia hace parte de la línea de investigación de alternativas al desarrollo y es investigadora de la alianza internacional justicia eh, hídrica le damos la bienvenida a Denise. bienvenida al infoclaxo cómo tú? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. También le damos la, la bienvenida a Mina Lorena Navarro, socióloga y profesora, investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso eh, Vélez Pliego, de la Menepérita Universidad Autónoma de Puebla, en México, activista del proyecto editorial Bajo Tierra Ediciones. Mina, también bienvenida aquí al Infoclaxo. Hola, muchísimas gracias. Eh, y por último, a Felipe Milanés, que es profesor de Instituto de Humanidades, Artes y Ciencias de la Universidad Federal de Bahía y doctor del programa de Ecología Política eh, en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de eh, Brasil, eh, de Coimbra. ¿no? Ahí estoy diciendo, ya mis ojos no están dando más, pero Felipe, ¿lo he dicho bien o no? Bienvenido. Hola, Gustavo. Más o menos, Coimbra es de Portugal, fue la universidad de, del colonialismo de Brasil, ¿no? Hay una... Ahora estamos intentando sacar un poco de, de lo que han robado históricamente. Pero mucho gusto y muchas gracias también por la invitación. A ver, me parece un placer hablar con ustedes. Siempre es muy interesante poder eh, ir avanzando sobre los grupos de trabajo de Claxo. Nosotros decimos un poco el corazón de Claxo eh, y muchas veces con tantos niveles de actividades, no se puede profundizar en el desarrollo en investigación, eh, en militancia, también en activismo, Digo, realmente se dan procesos muy interesantes. Por eso, en, en primer término, eh, con Denise y con Mina y con Felipe, no sé quién quiera responder un poco sobre cómo es el funcionamiento del grupo de trabajo, Digo, cuáles son un poco las líneas este, por las cuales avanza el grupo de trabajo. Me quedé un poco impresionado. ¿Más de 200 personas? ¿Esto es así? Este, ese, ¿Ese es más o menos el número en cantidad de, de integrantes? No sé, Denise, si quiere comenzar. Bueno, sí, muchas gracias, Gustavo. Eh, la verdad es que este grupo tiene más de 20 años ya de un trabajo, entonces efectivamente han pasado muchas investigadoras, investigadores, Inclusive hay investigadoras que están en diferentes grupos de trabajo, que pueden estar en el nuestro y también en otro, de territorialidades, de ecofeminismos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo, di digamos que quisiera reconocer un poco la historia, que eso es parte, un poco, del legado que nosotros, nosotros tres, en esta nueva coordinación del año 2019, eh, emprendimos un poco recoger esa memoria histórica del grupo, cómo fue fundado, que justamente hemos venido celebrando los 20 años, del grupo de trabajo con una serie de eventos, de conversatorios, que han estado pues siempre en claxo eh, y que de alguna manera recoge un trabajo de muchas y muchas personas eh, que fundaron el grupo eh, al principio, eh, con varias personas como Héctor Alimonda pero también con movimientos sociales porque desde el principio todo fue a partir de las luchas de los movimientos justamente en territorios de extracción extractiva y minera energética eh, donde fuimos, fuimos a partir de ahí como entendiendo estas dinámicas territoriales y se fueron dando también la posible alianza entre academia comprometida Movimientos ambientales, sociales y también, obviamente, en diferentes momentos, relaciones también con eh, asociaciones civiles, ONGs y también con políticas públicas, ¿no? Que ha sido también un asunto importante de poder incidir en la transformación. Eh, yo creo que por ahí, digamos, las líneas son muchas. Tenemos. Tenemos unas, un, un plan de trabajo que esbozamos eh, y que a partir de ahí hemos tratado de trabajar una línea grande de ecofeminismos, otra línea también en todo lo que tiene que ver con cambio climático, justicia climática, eh, otra línea relacionada a la justicia hídrica y todo el tema socioambiental de conflictos y tenemos también inclusive una línea de pedagogías y de arte, como el arte y la pedagogía creativa para la transformación eh, de los problemas que nos afectan ecológicos y que sin creatividad y sin pensar otros paradigmas no va a ser posible transformarlos. Pensaba en relación a, mientras te iba escuchando, digo, las, las dimensiones que tiene hablar de la ecología política al día de hoy, de las cuestiones medioambientales y del impacto que puede tener. Eh, nada, pensaba, por ejemplo, en los proyectos extractivistas de, del norte de Chile. Hace un tiempo hablábamos eh, con una de las militantes y, y luchadoras que se presentaba como candidata a la Asamblea Constituyente y que nos planteaba con tanta claridad como un proyecto extractivista se comía una parte de la sociedad este, siendo el principal motor económico por un lado y siendo el principal destructor de ese espacio eh, social. El impacto que nos generaba era muy grande y la dificultad de poner en agenda estos temas, porque en general, así como eh, ponen mucho dinero en esos lugares, ponen mucho dinero en los medios de comunicación y hablar de estas temáticas no solamente es complejo, sino diría que a veces están en el marco del secretismo absoluto en los medios de comunicación este, tradicionales o, o dominantes. Eh, Mina, eh, en este camino, digo, ¿cómo, ¿cómo es que proyectan, cómo es que arman las iniciativas de investigación desde el grupo de trabajo? Digo, y cómo me, me interesa esa dinámica que recién Denise nos remarcaba entre investigación, pero también entre, con activismo, digo, con el estar en el terreno. Sí, eh, pues como decía Denise, es un grupo muy diverso. Eh, hemos pensado siempre la importancia de tratar de conectar eh, la teoría, el pensamiento, eh, la academia también como una trinchera de acción eh, con la propia praxis y con las formas de intervención que también vamos encontrando, eh, pues desde los distintos lugares en los que estamos trabajando, activando, no y buscando intervenir. Eh, pues las relaciones que desde el Grupo de Trabajo hemos pensado entre sociedad y naturaleza, eh, que es, digamos, el eje, ¿no?, articulador de la reflexión de la ecología política. Eh, entonces, eh, la dinámica que hemos estado planteando tiene que ver con eso, con cómo el Grupo de Trabajo se vuelve una red de apoyo, pero a la vez una red que nos ayude a visibilizar lo que estamos haciendo en los propios territorios de vida y de lucha, para poder eh, transformar, digamos, las relaciones y los metabolismos, ¿no? Que claramente desde el capital, pues, hay suficiente evidencia que es una forma de gestionar la vida, las relaciones totalmente destructiva, ¿no? Totalmente parasitaria y que eso ya no da más. Entonces, eh, bueno, hay un acuerdo en, en el grupo más o menos de cuáles son los ejes, las líneas sobre las que estamos trabajando y la importancia, de generar estos vínculos ¿no? con las luchas, con los territorios en resistencia. Entonces, pues hemos ido generando una dinámica en la que creo que ha sido muy importante una voluntad de ir colectivizando las tareas, que no solamente, digamos, nosotros, nosotros como equipo coordinador hagamos todo, sino todo lo contrario, que nuestro rol sea más el de facilitar los procesos, eh, que eh, todas las integrantes, eh, miembros del grupo, eh, vayan también encontrando un espacio para participar de forma activa, ¿no? colectivizando las decisiones, pero a la vez distintas instancias que hacen que el grupo bueno, vaya teniendo una vida bastante activa, ¿no? en términos de ir difundiendo las actividades que cada quien hace en sus propios espacios, pero a la vez ir produciendo una voz colectiva como GT, eh, a través, por ejemplo, de una serie de ciclos que hicimos que se llamó eh, Ecología Política de las Pandemias, que justo cuando empezaba la pandemia nosotros decidimos activarnos en ese sentido, poder generar espacios de reflexión a través de las distintas plataformas que Claxo también ¿no? puso, digamos, a disposición porque necesitamos también espacios de pensamiento, de reflexión en estos momentos de crisis tan profunda, y en ese sentido el GT creo que a nosotros nos ha funcionado mucho para eso, encontrar una red de apoyo, pero a la vez visibilizar, amplificar una voz y una serie de problemáticas que, como tú decías, no necesariamente están teniendo los medios para lograr una visibilidad eh, adecuada, ¿no? entonces, eh, bueno, de lo que se trata pues, es de ir sumando fuerzas, en ese sentido. Eh, en ese camino, eh, Felipe, consultarte con respecto a la importancia de la ecología política, digo, eh, ¿de qué se habla cuando se habla de ecología política? Digo, di, dieron varias pistas ustedes en, en lo que fueron comentando, digo, pero ¿de qué se trata y por qué es importante poner en juego algunas discusiones al día de hoy frente a los proyectos extractivistas, a las lógicas capitalistas que se ponen en juego a cada rato, digo, que, que intentan... Eh, Casi como correrse del de dramatismo y cómo están atentando contra muchas dinámicas. Pero yo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ecología política hoy? Hola, Gustavo. Es muy importante esa pregunta, ¿no? Como Denis y Mina estaban eh, exponiendo... Las ecologías políticas que encontramos en el grupo vienen de, desde las luchas antes extractivistas, antes anticolonialistas. ¿no? O sea, esas son las emergencias de las ecologías políticas. ¿no? Eso es algo que LGT ha transformado también en estos años, ¿no? de mirar una pluralidad de las luchas y que cuestionan eh, el poder en, en las violencias ecológicas, en la, la extracción de los recursos naturales, del control de los cuerpos, de los cuerpos territorios. Y, y, y en el GT intentamos eh, a ampliar los diálogos entre estas luchas y estas visiones. ¿no? Como, como las colegas estaban expresando, tuvimos este, estos encuentros online el año pasado, pero también en los boletines que hemos construido siempre múltiples con muchas coordinaciones y ediciones, intentamos de, eh, publicar a las voces que se suman en estas críticas, las voces indígenas, las voces campesinas, las voces de los movimientos, eh, críticas a, a los procesos de despojo ecológico. Y en el grupo también se encuentra, hay un, un encuentro entre el, el, los pensamientos decoloniales con los pensamientos ecológicos. Esa es una característica de las ecologías políticas de América Latina. También de apuntar el colonialismo de otras ecologías políticas en muchos, en, eh, en muchos momentos, ¿no? como del green capitalism, de las transiciones eh, ecológicas que son capitalistas, nortecéntricas. hay todos esos puntos que desde el grupo... Eh, movilizamos visiones que apuntan para otras posibilidades de existencia, ¿no? otros horizontes emancipatorios, otros cielos, ¿no? otras formas de estarmos eh, en conjunto, compartir el espacio de Abia nuestra América, este continente y este planeta, ¿no? entonces son ecologías políticas de encuentros de visiones también, en ese sentido. No solo desde Abiyala, pero en Abiyala, pero desde Abiyala y encuentros con, con luchas en Asia, en continente africano y, y, y de diálogos de conocimientos también. En, en este camino, digo, hace, un, hace un rato, Denise eh, comentaba eh, el tema de los ecofeminismos y la lucha de, de las mujeres contra los extractivismos. Digo, hay un caso muy paradigmático, que es el de Berta Cáceres, este, eh, relacionado con la violencia y con la lucha en contra de los extractivismos. Entiendo que debe haber muchos ejemplos de esas luchas y de esas militancias que, que llevan adelante las mujeres en muchos lugares, este, en el terreno. Digo, eh, y tampoco es del todo visibilizado, ¿no? digo, Y ahí es como una, una, una doble situación de invisibilizar ¿no? hacia las mujeres, y hacia la lucha contra los extractivismos. Digo, ¿cómo, ¿Cómo se está trabajando eso, eh, Denise? Bueno, lo estamos haciendo de manera conjunta. El grupo de trabajo eh, realmente eh, hemos, inclusive, como decía Felipe y decía Mina, en este colectivizar el trabajo se han abierto muchas ventanas y horizontes para poder hacer visible eh, las luchas de las mujeres en los territorios, de las comunidades y las diferentes comunidades afroamericanas, negras y también de los pueblos indígenas. En el en tema de mujeres estamos trabajando eh, de manera conjunta y en estos haceres colectivos con, con varias, varias mujeres en los territorios y también con mujeres acá en la academia y en ese momento, por ejemplo, estamos con un tema de tratar de hacer visible por medio del boletín, para que nuestro siguiente boletín también sea de ecofeminismos, de ecología política feminista, y de visibilizar sobre todo ahí las luchas de las mujeres en el continente. Y, y esto implica poder cada vez más estar, eh, poder ser un poco el puente y también articular esfuerzos, con mujeres que en los territorios de sacrificio están dando la vida, como tú lo has mencionado, Gustavo, ¿no? Donde, sistemáticamente, yo vivo en Colombia y acaba de hacer el reporte, del Global Witness, y es el lugar donde hay más asesinatos de líderes ambientales y sociales. Y estamos viendo que, efectivamente, el cuerpo, la relación cuerpo-territorio y las mujeres en esa situación eh, están en esta situación de mayor opresión y vulnerabilidad por todos los diferentes eh, vectores en los cuales se entrecruza y se traslapa las maneras de opresión en el cuerpo de la reproducción de la vida. Entonces tenemos un trabajo de poder eh, con las mujeres en los territorios hacer unos vínculos de relacionamiento, de colaborar, pero también de visibilizar, poder utilizar las plataformas de Claxo la, todo lo que significa el sistema universitario, traer la universidad también a los territorios, porque estamos viviendo una situación también donde la universidad también se está neoliberalizando y cada vez más la universidad se pone a hacer tareas técnicas Tareas de poder cumplir para autoevaluación y estandarización de procesos donde se desconecta de la realidad. Y es como fomentamos que hay una academia comprometida que pueda estar de la mano y que ponga el servicio de la ciencia, el servicio también de la ciencia y la ciencia popular en este, en este ecologías de saberes, no, no solamente diálogo sino una ecología de saberes, y que podamos de esta manera hacer frente a estos sistemas de opresión, de injusticia y prácticamente estamos viendo de muerte, de muerte en esta crisis civilizatoria que vivimos. Eh, en, este, en este camino del que van contando, eh, pensaba en dos situaciones y le iba eh, a preguntar eh, a Mina en, en particular, porque digo, entiendo que atrás de estos reclamos en contra de los extractivismos también hay, hay posturas de poner eh, el trabajo desde la lógica de la agroecología, pensar en, en quiebres relacionadas con la matriz energética, digo, entonces digo, ¿Cuáles son esos, esos proyectos alternativos que, que plantean una forma diferente de pararse? Porque en general, este, lo que es interesante es esa vuelta de tuerca, ¿no? De pensar en, en otras formas de construir ¿no? La, las sociedades. Claro. Eh, sí, es, es una pregunta clave para las ecologías políticas, porque de algún modo lo que nosotras estamos viendo es que eh, desde los distintos espacios de lucha hay una lectura ecopolítica de la realidad, y eso significa todo el tiempo recordarnos que somos naturaleza y que somos parte de un tejido de la vida y que lo que estamos haciendo a través de nuestras intervenciones en el mundo eh, compromete una forma también de organizar las naturalezas y de nosotras mismas organizarnos en ese tejido. Entonces, lo que hemos visto a través de estas luchas eh, por la reexistencia, luchas socioecológicas, socioambientales, como en México decimos también, luchas en defensa de la vida, eh, es que lo que se está haciendo no solo es una resistencia frente a este llamado desarrollo, que siempre decimos es un desarrollo destructivo, es un desarrollo que no está beneficiando a los pueblos, y que de algún modo los propios pueblos están visibilizando esos costos, que son costos que finalmente los pueblos, los ecosistemas vienen internalizando y que a través de las luchas eso se está eh, haciendo evidente. No podemos seguir pensando en una narrativa de progreso eh, sin eh, desdoblar lo que eso está significando para las mayorías, un progreso que finalmente está... Eh, concentrando o está eh, eh, reafirmando un modelo de riqueza en unos cuantos a costa del sacrificio de las mayorías. Entonces, lo que vemos en estas luchas es que cuando cada lucha pone, hace, eh, digamos, una resistencia, ejerce una capacidad de veto frente a estos megaproyectos, no solo está diciendo que no, sino al mismo tiempo en esa resistencia se está afirmando un modo de vida. Y estos modos de vida tienen que ver también con historias de larga duración. Los pueblos eh, decimos que reexisten porque a la vez que resisten también están existiendo y el que hoy un territorio no sea intervenido, por ejemplo, por un megaproyecto, significa reconocer pues, una eh, trayectoria de lucha y una persistencia tremenda ¿no? eh, de, de generaciones atrás, pero también de los más pequeños, las más pequeñas que hoy mismo, pues, hacen parte de esta lucha en defensa de la vida. Entonces, cuando hablamos de estos modos de existencia, también se trata, ¿no? De ir reconociendo esos saberes ancestrales, esos conocimientos, esas prácticas que han logrado, de algún modo, mantener una forma de vida no plenamente, ¿no? Conectada con las lógicas del capital, eh, del colonialismo, del patriarcado, y ahí claro, pues se abre un enorme, ¿no?, como espectro de, de, de, de horizontes y de prácticas que decimos que de algún modo también están en esta crisis civilizatoria eh, dándonos posibilidad, ¿no? Son grandes reservorios eh, morales, de imaginación política, de prácticas concretas para pensar en otros eh, en otras formas de desarrollo, en otros patrones de consumo, de producción, ¿no? Entonces, bueno, claro, las ecologías políticas también están tratando de visibilizar todo lo que en estas resistencias se está afirmando cotidianamente como un modo de vida a otro. Agradeciéndoles enormemente por por este encuentro este, a los a los tres. Eh, entiendo que todos estos materiales los podemos encontrar los de los boletines en claxo.org. ¿Es así, Felipe? Sí. Y justo esta semana vamos a publicar un boletín especial sobre los defensores ambientales. Como estaba diciendo, eh, Deni. Eh, eh, en, en esta respuesta a ti, Gustavo, sobre Berta Cáceres, hay un texto muy lindo escrito por Sofía Márcia en homenaje a Berta Cáceres en este boletín, que nos ha inspirado mucho para hacerlo. Hay un texto de Elise Santos sobre su hermano José Claudio, otro ambientalista que fue asesinado. Hay un texto de Mina sobre las mujeres que fueron asesinadas en México, donde Mina trae la, la memoria de su lucha. ¿no? Se pone los... Eh, sus nombres, sus actitudes, sus luchas, las injusticias que, que han sido eh, impuestas ahí. La, este boletín contribuye para la construcción de las memorias de lucha y apuntando eh, salidas. ¿no? Y como hemos hablado, en boletín donde... Hay contribuciones de los investigadores, investigadoras del grupo, pero también de los, com, las compas, los compas de los movimientos, de las luchas, son eh, una producción colectiva de conocimiento, de pensamiento, de memoria que, que Claxo nos, oportun, nos da esta oportunidad. Muchas gracias. Y, y, gracias y gracias muchas a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes por este encuentro. Muchas gracias. Convocamos entonces a la gente que está viendo claxo.org. Van a encontrar estos materiales también, este nuevo boletín. Gracias por este encuentro. Gracias por entrar aquí al InfoClaxo y, y ayudarnos a reflexionar un rato. ¿no? Gracias, Gustavo, por la invitación. Chao. Chao. tenía Gustavo. Muchas gracias. Un abrazo. Separamos de esta manera y ya seguimos con el InfoClaxo. Seguimos en el Infoclaxo y ustedes saben, hoy lo anunciábamos al principio del programa. Cada 15 días tenemos la columna de Nicolás Arata, eh, director de formación y también de movilización del conocimiento. Y realmente siempre nos trae la posibilidad de reflexionar, por ahí, sobre un hecho relacionado con la coyuntura, pero que tiene una profundidad, en general, las temáticas de la educación. Nicolás Arata, bienvenido. y Muchas gracias por estar nuevamente en el Infoclaxo. ¿Cómo estás tú? Hola, Gustavo. Muy bien. Muchísimas gracias. Y aquí estamos, eh, como, como siempre, hablando un poco de, de, de educación y viendo un poco en el mapa qué, qué novedades hay. Nunca faltan. Sí, ¿no? Eh, me da la sensación, es muy interesante porque en estas reflexiones que va llevando adelante de los programas, eh, también enmarca... Cómo la educación es transversal a casi un montón de cuestiones de, de la vida en general, ¿no? O por lo menos a través de, algunos, de algunas situaciones relacionadas con lo educativo se pueden entender otras dimensiones y me parece que el tema de hoy también viene por ahí, ¿no? ¿Qué, qué tenías preparado para hoy? Totalmente. Esta vez le tocó a, a los cómics, este, a los libros, estas historietas que todos, todas hemos leído alguna vez en nuestras infancias. También reconozcámoslos, algunos las seguimos leyendo este, de adultos. Y interesante la polémica que se desató hace unas semanas en Canadá, eh, más precisamente en, en Ontario, donde el, eh, 30 escuelas se coordinaron. Y eh, eh, realizaron una suerte de ceremonia de quema de libros, así como lo escuchás, de 5.000 sí. libros infantiles, Gustavo, entre los cuales eh, se encontraban eh, los libros de eh, muy conocidos por todos y por todas, los cómics de Tintín, de Asterix, entre, entre otros, de Lucky Luke. Y bueno, la razón por la cual esos libros fueron llevados a la hoguera, según argumentaron las autoridades educativas de Ontario, Canadá, era porque estos cómics eran portadores de prejuicios contra los pueblos eh, indígenas. Eh, bueno, no es la primera vez, por cierto, que los cómics este, eh, de Asterix, por ejemplo, enfrentan acusaciones de racismo. Eh, Asterix, de hecho, fue en sucesivas ediciones modificando la representación de algunos de los personajes, que aparecen allí fundamentalmente en una última reedición norteamericana el año pasado eh, y en el marco de una sociedad que, como recordarás, atravesó y atraviesa una oleada de racismo eh, bestial ¿no? y que se ha movilizado en torno a la consigna Black Lives Matter. Eh, bueno, eh, van adaptando el contenido de, esos, de esas tiras cómicas que fueron creadas la mayoría en la mitad del siglo XX y que llegan hasta nuestros días, es decir, que se han transformado en clásicos de la de la literatura, bueno, llegan cargados de estereotipos, cargados de imágenes. Y frente a esa situación, esta comunidad de Ontario, de 30 escuelas de Ontario, decidieron quemarlos eh, en lugar de buscar otras alternativas. Nicolás, ahí... ¿te parece que hagamos, que veamos una imagen de redes que nos enviaste que identifica esta situación? Y ahí eh, vamos hacia tu reflexión. Ahí está. Cómo no. Ahí podemos ver el comentario de, de, de, un, este, de una persona en Twitter, en la red Twitter, que dice, bueno, ¿no? que se sorprende, dice, no en las escuelas eh, de, de Ontario eh, se llevó adelante una ceremonia de quema de, de, este, de, los, de, de, de un conjunto de libros, de 5.000 libros, y le dice, bueno, esto es choqueante esto me parece exagerado. Eh, hay, que, hay que decir que esta no fue una un acto de rabia o un acto impulsivo, sin reflexión. La quema está precedida, el acto, la ceremonia de la quema, está precedida de un informe de alrededor de 160 páginas en donde se justifican y se dan las razones por las cuales estos libros se queman. Y eso es también lo, lo creo, lo, lo preocupante, lo que nos tiene que llevar a la, a la reflexión. Y la pregunta que yo me hago es, quemar libros, Gustavo, eh, ¿soluciona los problemas de racismo? hace de nuestras sociedades, sociedades más justas, más igualitarias, a veces creo yo que hay que pensar de dónde vienen esos gestos pedagógicos que, como dice esta comunidad, quizás muy bien intencionadamente eh, quieren eh, hacer un gesto de reconciliación cuando en realidad lo que están haciendo es apagar el fuego con, con combustible. ¿no? Es decir, quemar libros eh, es como... Eh, Creo yo, como querer borrar el pasado, querer negarlo, y lejos de eso, lo que creo que hay que hacer es poder trabajar a partir de estos materiales en la interpretación del pasado, en la enseñanza del pasado, para que ese pasado no continúe en el presente. Es esta lógica de la cancelación, ¿no? Que está hoy muy presente en, en los medios. Es decir, bueno. La, la forma de resolver un problema es cancelarlo. No, la forma de resolver un problema es interpretarlo, es generar claves de lectura, es preguntarse por qué nuestros predecesores ilustraban de esta manera, ilustraban de aquella otra, y identificar ahí las vetas, las vetas del racismo, ¿no? Creo que eh, ese es un punto interesante. La, el otro extremo están las editoriales que defienden sus... Eh, sus tiras, sus tiras cómicas, y dicen, bueno, no, en realidad, eh, por ejemplo, en el caso de Tintín, no, hay un cómic de Tintín, Tintín era un personaje ¿no? que viajaba por diferentes partes del mundo, hay una, una, un, un libro clásico que es Tintín en el Congo, ¿no? Bueno, en Tintín en el Congo está lleno de imágenes racistas y lo que la editorial dice, bueno, el cómic no era racista en 1931, cuando fue publicado por primera vez, dicen, aunque sí puede hacerlo a la luz de la mentalidad actual. Bueno, no, a ver, tampoco eso es cierto. Era racista entonces, en 1931, y lo sigue siendo ahora. Lo que no significa que tengamos que mandarlo a la hoguera. Y a propósito de hogueras, lo que, lo que nosotros también queremos acá recuperar es un poco de la historia latinoamericana. Podemos ver también ahora en imágenes eh, cómo dif en diferentes momentos de nuestra historia... Eh, diferentes, eh, eh, en diferentes momentos y en diferentes contextos culturales se han llevado libros a la hoguera. Estamos viendo aquí la imagen que representa ¿no? la quema de los códices mayas por parte de Diego de Landa, un conquistador español que eh, decidió que lo mejor, que la mejor manera para exorcizar las subjetividades y las de las subjetividades indígenas, las creencias religiosas que tenían, lo mejor era quemar sus libros para así se las olvidaban definitivamente. Bueno, esto es algo del orden del horror, un, un, un gesto que después va a repetir en pleno siglo XX eh, la última dictadura cívico militar argentina con las grandes quemas de libros este, que, eh, que eh, se perpetraron durante aquel contexto. Acá estamos viendo, si no me equivoco, esta es la imagen de una gran quema de libros, de eh, entre otras las colecciones de la, eh, de la SEAL, eh, eh, libros de Elsa Bornemann, libros de una cantidad de autores y de autoras que promovían el pensamiento crítico y que por lo tanto eran objeto de la hoguera. En pleno siglo XXI, uno podría decir, parado desde un lugar que tiene que ver con la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, una comunidad eh, de Canadá está, quizás sin quererlo, repitiendo este mismo gesto. Y ahí hay una, una imagen, y con esto cierro, que planteaba, eh, nos planteaba Adriana Puigros, una gran pedagoga latinoamericana, que decía, ojo, que Rebolearle a alguien por la cabeza la Biblia o el tomo 1 del capital de Marx son dos gestos hijos de la misma pedagogía. ¿no? Y ahí me parece que, eh, eh, que dejaría esta, esta reflexión. Nicolás, eh, excelente y muy claro en relación a esto y pensaba en una cierta lógica de contradicción en el planteo que vos nos presentabas acá, que por un lado es revisitar la historia, ¿no? repensar lo escrito en el pasado para pensar en los márgenes de nuestras conciencias actuales, eh, cuán enmarcados estaban en la discriminación, en el racismo, eh, en las desigualdades de género. Que parece un margen muy positivo, ¿no? Repensarse cómo estábamos hace 50, 100 años, qué se escribía, qué se ponía en esos libros. Pero por otro lado, eh, dejando de lado y teniendo una mirada a histórica, porque no tener en cuenta lo que significaron las quemas de libros a lo largo de la historia, por eso tiene como una lógica de contradicción. Por un lado, es visitar la historia y darle una mirada actual, pero por otro lado, olvidarse de una parte de esa historia, ¿no? Totalmente, y precisamente por eso, para los libros se crearon las, los estantes de las bibliotecas. Ahí hay que acunarlos, atesorarlos, y lo que hay que hacer fundamentalmente, eh, esa comunidad les aconsejaría que lo que hagan es promuevan políticas de lectura para formar lectores y lectoras críticos, creativos, inteligentes, que vuelvan sobre esos materiales, que los consulten con una perspectiva crítica para poder mirar el pasado, interpretarlo y fundamentalmente para no repetirlo. Creo que esa es la mejor herramienta que tenemos para luchar contra el racismo. Pensaba Nicolás, retomando un poco esto de no hay que esconder esos conflictos que hubo enmarcados en el pasado, pero que aparte vemos referencias en el presente, digo, porque lógicas de discriminación, de racismo, se siguen dando en la actualidad, sino... Ponerlo en eje y ponerlo de manera crítica, y pensaba ahí, y seguro vos tenés más datos, lo que son muchos museos, por ejemplo, contra lo que significó el genocidio del holocausto, las dictaduras latinoamericanas, donde poner en eje en esos museos, mostrar lo que sucedió en esos momentos, lejos de esconderlos, no es una referencia de mostrarlo como algo bueno, sino de ponerlo en crisis y crítica hacia esos procesos, ¿no? Un día deberíamos, sin lugar a dudas, abordar la cuestión de, de, los, de los museos, porque también es, eh, el discurso museográfico es muy interesante. Qué ponen en escena, pero también muchas veces qué ocultan los museos, no? y qué, eh, eh, qué relación vívida con esa experiencia que los museos quieren, quieren comunicar eh, permiten y contribuyen a formar ciudadanías mejor informadas, más críticas respecto a eh, de ese pasado que está ahí representado. Algo similar sucede con los libros, sucede con las bibliotecas. Las, las bibliotecas hay que pensarlas también como archivos de la humanidad, como los lugares donde se atesoran ¿no? lo que fuimos pensando y los rastros de lo que fuimos pensando y fuimos volcando por escrito ¿no? eh, eh, a, lo largo, a lo largo del tiempo. Por eso insistiría con esta idea. Nunca el camino para la eliminación, en este caso, del racismo, puede ser la cancelación del pasado como si eso fuera posible en una clave de purificación. Por el contrario, lo que hay que hacer es interpretar, analizar, formar lectores y lectoras críticos eh, que entiendan, que vuelvan sobre ese pasado que, valga la redundancia, nos precede y por lo tanto también de alguna manera preconfigura nuestro presente. No es que nosotros podemos analizar y ver estas cosas de, de una manera descontaminada de eso que nos preexiste, sino que somos parte y estamos de alguna manera implicados en ello, pero también tomar distancia eh, eh, y poder reflexionar críticamente sobre eso supone también el encuentro con ese, con ese material, la lectura crítica de ese material. Ahí creo que tenemos muchísimo que aprender de los movimientos afrodescendientes, del trabajo que vienen haciendo en Claxo, eh, tienen cada vez más fuerza, más presencia, y nos este y nos ayudan a pensar bueno en estas claves de los racismos contemporáneos que como vos bien decís Gustavo estamos lejos de haber eliminado y que seguramente no vamos a eliminar con estas purgas de libros como la de la, eh, la que practicó la comunidad de este canadiense a la que hacemos referencia. Nicolás, Nicolás, clarísimo y realmente muy interesante el planteo, nos permite reflexionar y pensar un poco sobre lo que sucede y cómo algunas alternativas inclusive en la lógica de la buena intención pueden transformarse en boomerangs de la historia, de los peores momentos de la historia, así que qué, qué interesante poder traer en esta reflexión en donde conecta este hecho en Canadá, que puede parecer inclusive aislado, inclusive hasta parece estar muy justificado con este gran texto de anticipo, pero que en tu conexión con estas otras imágenes del pasado entendemos que tiene que ver con los momentos más macabros de la historia. Eh, muchísimas gracias por este contacto y ayudarnos a reflexionar un rato. Un abrazo enorme y nos volvemos a ver en 15 días. Nicolás Arata, eh, director de formación y de movilización del conocimiento. Cuando tres imágenes nos permiten conectar un poco nuestra realidad con esos pasados que lejos de tener que ser cancelados, tenemos que mirar. Eh, críticamente. De esta manera, seguimos en el Infoclaxo. Qué Infoclaxo que tuvimos en el día de hoy, realmente con muchísimas cosas. Hemos pasado y transitado por diferentes lugares, de Estados Unidos a la ecología política, a los proyectos extractivistas, a la lógica de los estados presentes eh, y las cuestiones de las desigualdades. Y seguramente todas estas temáticas tienen que ver con la novena conferencia de Claxo. Así que si les parece, eh, presentamos con un separador el espacio de la novena conferencia, el espacio que se va a vivir a partir de junio, pero que ya comenzamos a transitar y les presentamos algunos de los ejes de esta conferencia. Separamos y ahí hablamos de la conferencia. La novena conferencia de Claxo, ustedes saben, tiene muchísimos ejes, pero hoy vamos a presentar algunos de estos ejes que permiten ilustrar los caminos por los cuales vamos a recorrer. Ahí tenemos el eje número 11, economías, crisis capitalistas, desarrollos y alternativas populares. El eje número 11 que vamos a estar eh, transitando también en la próxima conferencia de Claxo. Pero a ver, ¿cuál es el eje número 12? Eh, el eje número 12, epistemologías del sur, claramente una, una, una de las temáticas y ejes centrales de Claxo que tiene que ver con la formación y obviamente que tiene en su cabeza al gran Boaventura de Sousa Santos, quien va a participar de la conferencia en el año 2022. Pero ¿cuál es el eje número 13? Estados y democracias, conflictos actuales y perspectivas. Y miren si tiene actualidad un eje como estos eh, en el panorama de un territorio en disputa, como es Latinoamérica y el Caribe, ¿no? con eh, elecciones eh, que a veces dan la posibilidad de traer y llevar adelante gobiernos más progresistas, las pujas de las derechas neoliberales que están en la región. Bueno, un eje central seguramente. Vamos con el eje número 14 y seguimos presentando estudios culturales y comunicación. Uno de los ejes que claramente va a tener mi atención puesta durante la conferencia. Cuáles son los, e los estudios culturales, pero sobre todo, cuál es ese entrelazado entre la cultura y la comunicación. O en todo caso, cómo, por ejemplo, los sectores concentrados de la comunicación son muy basales de alguna de las políticas que vemos en Latinoamérica y el Caribe. Será también uno de los ejes para llevar adelante gran parte de las presentaciones. Y vamos con el último, eje número 15. Y el eje número 15 tiene que ver sobre estudios sobre Estados Unidos. Uno de los ejes que hoy fue central en el infoclaxo. Estuvimos hablando con Leandro Morgenfeld con respecto a la situación de lo que sucede con Estados Unidos. ¿Qué cambió de las políticas de Trump a Biden? ¿Cambió algo? ¿Cuáles son los lineamientos que más allá del presidente que haya siguen casi inmutables? ¿Cómo juegan los sectores más progresistas dentro de los demócratas, eh, dentro de el, el, los demócratas y el gobierno de Biden? Bueno, muchas cosas para tener en cuenta y eso es lo que me parece fascinante de todos estos ejes porque nos permite ya ir pensando los desafíos hacia esos transitares y esos camines, caminos de la conferencia de Claxo, la novena conferencia de Claxo del año 2022. De esta manera eh, nos vamos despidiendo. Eh, ustedes saben, este programa no se hace solo, es un gran equipo, gracias al aporte obviamente de los centros miembros, de las redes asociadas, de obviamente la Secretaría Ejecutiva, pero también de, especialmente del equipo de comunicación de Claxo, Guido Fontán, Eric Domerg, Noelia Crossi, Ángel Dávila, Sebastián Higa, Sofía Lorenzón, Marcelo Jardino, Jimena Sazas, Cristian Iturricha, Alejandro González y Pablo Oliveira. Ustedes saben, es nuestra responsable del InfoClaxo en portugués. Que tengan una excelente semana y prepárense que la semana que viene tenemos un programa muy, pero muy especial. Sorpresa, pero muy especial. Así que estén atentos y atentas porque dentro de una semana nos volveremos a encontrar a través de las redes de Claxo para volver y seguir pensando nuestra América. Mi nombre es Gustavo Lema y muchas gracias, pero muchas gracias por acompañarnos. Chao hasta la próxima.